Entonces hago el siguiente anuncio Autorizo la homologación del contrato de los trabajadores de Ferrominera Orinoco La homologación De Ferrominera minera. Alfredo, Spuner, Felicitaciones al sindicato Que han estado trabajando Vamos juntos, siempre adelante Muchachos Compañeros, compañeras Bueno, ese contrato se había firmado En noviembre del 2008 María Cristina, encárgate tú No, con Rodolfo Y los trabajadores Luego Bueno, es justicia Es solo justicia este contrato tenía varios meses ya vencido. Ha sido un, una discusión. Con la homologación los trabajadores recibirán su aumento de 30 bolívares fuertes por día. A partir del primero de junio. ¿Eh? Esto, esto implica, siempre hay que tener todo esto... Eh, en, en el tapete ¿no? en, el, en la brújula o mejor dicho en el en el radar tener claro las implicaciones este monto, este incremento eh, implica un monto aproximado de 150 millones de bolívares fuertes ¿eh? que la empresa a pesar de la crisis mundial de la caída de los precios ¿eh? y el incremento de los costos, sin embargo la empresa, eh, ella ha logrado ahorrar unos recursos y ella está en condiciones, la empresa, y felicito a su dirigencia, al ministro, está en condiciones de asumir este compromiso. Bueno, lo felicito pues. ¿Eh? Y luego también es importante mencionar esto. La nómina gerencial se ha, re, ha decidido reducir sus sueldos entre un 10 y un 20% en lo que va de año. Es una, un ejemplo que hay que, que, hay que seguir. Bueno, Así que, felicitaciones, pues, porque este es un éxito de todos. Pero especialmente de ustedes, del sindicato y de todos los trabajadores. Bueno, son 2.339 trabajadores amparados. Perdón, 3.839. 3.839 más los jubilados. ¿Cuántos son los jubilados? 2100, 2100. Bueno, es justicia para los trabajadores. Sencillamente justicia. Ahora, miren. Es muy importante lo que aquí está pasando hoy. Es es muy importante lo que aquí está pasando hoy porque es la demostración de la conciencia acerca de la necesidad de la unión a través del debate cuando dicen algunos por allí que este gobierno eh, le cierra las puertas al debate bueno sabemos que, que no es así nunca un gobierno en toda la historia venezolana que se recuerde, al menos en el último siglo, ha abierto tantas puertas al debate y ha construido tantos caminos para el diálogo y el debate. Solo que con esa pátrida y enloquecida élite burguesa venezolana, nosotros no tenemos previsto ningún tipo de pacto.